Vaya, buenas tardes, sean bienvenidos todos los que nos están acompañando aquí a esta conmemoración este, de la masacre del caserío los Hernández. Hace 41 años pues estábamos en este dolor, ¿verdad? Y este, pues fue una masacre muy ingrato todo lo que pasó, todo lo que hicieron, se llevaron a 28 personas, ¿verdad? dos muchachas, y 26 hombres, 50 unos jovencitos, ¿verdad? Y los demás eran señores mayores de edad. Pues este, se los llevaron ese día 7 de julio y este, los, se los llevaron al a río Metalla, hasta la nueva Concepción. Allá los asesinaron, pues allá los dejaron, ¿verdad? Dejando pues todos sus familiares, ni hijos, mamá de, ¿verdad? de de los jovencitos. Y este, pues por causa de, de, de un agua, ¿verdad?, que peleaban unos señores que habían venido a vivir aquí a Guazapa, peleando esa agua fue que asesinaron a toda esa gente, la, la, porque subió la, la policía de Hacienda, una parte de la Fuerza Armada de ella era del chaneque de la de Defensa Civil, ¿verdad?, entonces ellos, este, los, los señores de, de, de los que habían venido a vivir aquí, de, que habían desinstalado, fueron a poner la denuncia al cuartel que todos ellos eran guerrilleros y que, y que querían de que, de que los, los fueran a, a sacar de las casas, ¿verdad? Porque habían hecho un, un ojo de que, agua que eran de ellos, lo habían comprado y que que ellos este, ya estaban en ese proyecto, que nosotros ya estábamos en ese proyecto, pero que ellos lo habían comprado. Entonces, por ese proyecto de ojo de agua fue que, que sucedió todo eso, ¿verdad? Porque ellos vinieron a, a, a comprar a ese ojo de agua y este, ya estaban el trato, pero como ellos le hicieron más a la señora, este, así fue como se, se vino ese gran problema, ¿verdad? Y este, hasta que se lo llevaron a ellos y dejando pues mucha gente adolorida, ¿verdad? Quedaron hijos pequeños, pues nosotros lo que quisiéramos, ¿verdad? Que eso no vuelva, porque hoy con este tiempo que ha estado así malo también, pues uno solo dejo, se acuerda en esos tiempos que pasó, ¿verdad? En, en, esos, en esos años, 81, 82, todos esos años, 85, no quisiéramos que volviera a suceder, ¿verdad? Otro, otra guerra igual, porque es doloroso. Y uno que ya, ya pasó todo eso no quiere ni saber de esa guerra, verdad, todo, todo lo que ha pasado.